Soy Henry Castellón, dueño de la firma contable y tributaria HCM Consultor Fiscal, es un gusto saludarlos a todos. HCM Consultor Fiscal se complace en invitarlos a un conversatorio sobre la declaración del IR Anual Periodo Fiscal 2021, con el propósito de compartir preceptos legales, consejos y recomendaciones que los contribuyentes deben considerar antes de la presentación de la declaración del IR anual Este evento completamente gratuito se realizará el día domingo 12 de diciembre de 2021 a las 5 de la tarde en YouTube Se habilitará el chat en vivo para que puedan realizar sus consultas o si prefieren pueden enviarlas al correo que aparece en la descripción y el día del evento les daré contestación. Confirma tu participación a este evento registrándote en el enlace que aparece en la descripción. Te pido por favor que compartas este video reenviándolo por tus redes sociales o con quien desees y donde desees y por favor también dale like a este video. Si tu empresa necesita asesoramiento o la revisión de la declaración del IR anual antes de su presentación, te dejo mi contacto en la descripción. Nos vemos en el conversatorio.